Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El doctor Juan Pablo Reynoso es quien les habla. El día de hoy vamos a estudiar la irrigación del complejo pancreato duodenal y también la irrigación del estómago. Pongan mucha atención a este contenido que le va a servir de mucha ayuda. Vamos a comenzar primero con la irrigación del estómago para que tengan en cuenta cuáles son esas arterias que estarán irrigando dicho órgano. Comenzando con esto que tenemos acá, que es denominado el tronco celíaco, procedente de la arteria aorta abdominal, es una rama visceral impar, que nace justamente cuando la arteria aorta torácica se convierte en aorta abdominal, luego de que pasa el orificio del diafragma, ubicado a nivel de la doceava vértebra torácica. Este tronco celíaco va a emitir varias arterias. Va a tener esta arteria que se ve aquí, que se llama arteria esplénica. Va a emitir esta otra que se ve acá, que se llama arteria gástrica izquierda o coronaria estomática y esta otra que se llama arteria hepática común estas arterias importante conocerlas porque son las que van a estar destinadas en su gran totalidad para la irrigación del estómago por segmento así que pongan mucha atención y entramos en detalle arrastramos esto por acá para ir viendo cada una de esas arterias comenzando con la arteria gástrica izquierda que es esta que se evidencia acá Luego de que se origina del tronco celíaco, ella se dirige superiormente y va a alcanzar la curvatura menor del estómago. Primero va a emitir una rama que va para el esófago, que es esto, irrigando el esófago abdominal. Y también dará una rama que va para la curvatura menor del estómago. Luego esta se va a anastomosar con la arteria gástrica derecha, que es procedente de la arteria hepática propia. Así que vamos a entrar en detalle con respecto a la arteria gástrica derecha, también conocida como arteria pilórica. Esa arteria que se ve aquí es la arteria gástrica derecha. Primero, entrar en detalle con la hepática común. La arteria hepática común, que es esta, ella va a dirigirse hacia el hígado, que va a ser su destino final. Luego, esta va a emitir esa rama que se ve aquí, que se llama arteria gastroduodenal. Vamos a colocar acá el nombrecito y vemos que la arteria gastroduodenal es una rama colateral de la arteria hepática común. ¿Qué sucede? Esa arteria hepática común, luego de que emite esa arteria gastrodenal se va a convertir en arteria hepática propia, que es la que tenemos aquí. Y va a tener también esa arteria hepática propia, esta rama que mencionamos, que es la arteria gástrica derecha, arteria gástrica derecha, que es la que va a estar destinada para la irrigación de la curvatura menor del estómago, esta que se ve aquí, y se van a anastomosar con la arteria gástrica izquierda. Ahí tenemos un arco llamado arco de la curvatura menor del estómago, formada en resumen por la arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha. Tiene que saberse de dónde proviene. Aquí tenemos el arco de la curvatura mayor del estómago. Esto es curvatura mayor. Para la irrigación de la curvatura mayor del estómago es muy importante conocer de dónde provienen las arterias. Esas arterias se llaman arteria gastroepiploica, esta o gastromental izquierda y arteria gastroepiploica o gastromentar gastroomental derecha. ¿Qué sucede? La arteria gastroomental derecha o gastroepiploica derecha proviene de esta rama que se ve aquí que mencionamos anteriormente que nace de la hepática común que es la arteria gastroduodenal. Esa arteria gastroduvenal va a emitir esta arteria que ya mencionamos que es la arteria gastroepiploica derecha o gastroomental derecha. Tiene dos nombres. Cualquiera de los nombres puede ser válido. También vamos a tener acá con respecto a la gastroeminal izquierda o gastroepiploica izquierda, que es esta, se ve aquí, gastroepiploica o gastroeminal izquierda, aquí tenemos que va a nacer de esta rama, que es la arteria esplénica. Recuerden que la arteria esplénica es la que está destinada para la irrigación de este órgano, que es el bazo, y va a bordear la curvatura mayor del estómago, aquí, bordeando la curvatura mayor del estómago, dando ramas que son para el aumento mayor o ramas epiploicas también conocidas, esa que se ven aquí, y va también a emitir ramas gástricas que va para el estómago. Y así va a irrigar tanto el estómago, la curvatura mayor y la cara anterior del cuerpo del estómago, y el epiplón mayor. Muy importante tener esto en cuenta. La gastroepiploica derecha también va a irrigar parte del antropilórico. Luego tenemos acá el otro segmento que es el fondo del estómago. El fondo del estómago estará irrigado por las arterias gástricas cortas, que son también conocidas como vasos cortos, rama de la arteria esplénica. Aquí tenemos la arteria esplénica que también, como mencioné anteriormente, contribuye para la irrigación del estómago. En resumen, tenemos irrigación del fondo del estómago, las arterias gástricas cortas, curvatura mayor del estómago, el arco estará formado por la gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica y la gastroduodenal y la curvatura menor formado acá, el arco, por la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco. Y la gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia. Así queda irrigado el estómago. Espero que hayan entendido este tema. Vamos a pasar ahora para la irrigación del de duodeno y el páncreas. Para la irrigación del duodeno y el páncreas, tenemos en cuenta esta arteria que se ve aquí, que es la arteria gastroduodenal, como ya mencionamos anteriormente, que es rama de la arteria hepática común, esa arteria gastroduodenal va a emitir las siguientes arterias, miren aquí, la vamos a encontrar ubicada en la parte superior de la cabeza del páncreas, va a dividirse en dos arterias, una rama anterior y una rama posterior, primero tenemos esta que se ve aquí que va a nacer que es la arteria supraduodenal que va a irrigar la primera porción del duodeno. Esa arteria que estará en la cara posterior de la primera porción del duodeno. Después tenemos esta segunda rama que se llama arterias retrodudenales. Arterias retrodudenales, es decir, que estará detrás del duodeno también, la primera porción. Y luego se va a dividir en dos troncos principales. Un tronco posterior que se va a llamar acá arteria pancreato superior-posterior. Y un tronco anterior que ahí vamos a tener la arteria gastroepiploica o gastromental derecha. Y luego su rama terminal que va a ser la arteria pancreato superior anterior. En sí, esas son las ramas que van a estar destinadas para la irrigación del duodeno y del páncreas, procedente de la arteria gastro -divinal. También vamos a tener acá de la arteria mesentérica superior otra arteria que se llamará arteria pancreato que vamos a ver cómo la podemos localizar. Esta arteria que se ve aquí, que es la arteria pancrotuduenal, se llama arteria pancratuduenal inferior. La arteria pancratuduenal inferior es rama de la arteria mesentérica superior. Ella se va a anastomosar con esta arteria que se ve aquí, que es rama de la arteria gastroduodenal, que es esta, la arteria pancratubuenal superior posterior, que se anastomosa con esta arteria pancratubuenal inferior posterior, que es rama de la mesentérica superior. En sí, aquí vamos a tener esa irrigación tanto de la cabeza del páncreas como del duodeno en su cara posterior. Luego pasaremos a la irrigación del de páncreas. Pero antes de eso vamos a irrigar la parte anterior del duodeno para que tengan pendiente esa irrigación. Como le mencioné, esta arteria pancratudinal anterior, superior, estará dando acá irrigación para el duodeno en sus distintas porciones, específicamente segunda, tercera porción. Y la pancreatodinal inferior, que es rama de la mesentérica superior, específicamente su rama anterior e inferior, que estará anastomosándose con esta ramita que se ve aquí. Así van a formar ahí esa irrigación, una red vascular que van a irrigar esos órganos. Vamos ahora a mostrarle la irrigación del de páncreas. El páncreas estará irrigado por varias arterias. Tenemos rama de la arteria gastro-duodenal como ya mencionamos, que también irriga el duodeno. Vamos a tener acá la arteria esplénica. Este es un vaso muy importante que estará irrigando el páncreas, el estómago y principalmente el bazo. Tenemos aquí vasos sanguíneos que van para el páncreas. Tenemos las arterias o ramas pancreáticas que son ramas específicamente o vaya la redundancia de la arteria esplénica. Tenemos esta otra que se ve aquí que es la arteria pancreática mayor, también conocida como pancreática de testú o pancreática magna. También podemos evidenciar acá otra rama que es esta, la pancreática inferior, específicamente esa rama pancreática inferior proveniente de la arteria esplénica, la pancreática dorsal que es esta que se ve aquí en la cara posterior del páncreas. Esas son las distintas arterias que ustedes tienen que tener en cuenta para la irrigación del páncreas. También tenemos una rama que es de la arteria esplénica procedente aquí antes de penetrar al esplénico. Es esta arteria, arteria de la cola del páncreas. Así que señores, esto es con respecto a la irrigación del de estómago, duodeno y páncreas. Apréndanse ese contenido que le va a servir de mucha ayuda. El doctor Reno se estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Déjenme su comentario qué le parece este tipo de contenido.